antes de hablar y preguntarle al Señor, como nuestro querido San Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? Y pararnos y dejarle un tiempito a Él. Son segundos, hermanos queridos, son segundos. Y que si le preguntamos, vamos a ver que Él, vamos a sentir algo que no tiene explicación, pero sí sabemos que Él me está diciendo por aquí, no por allá di esto, no eso que tú estabas pensando pero como nuestro orgullo y nuestra soberbia nos hace yo lo tengo todo preparado, si yo pensé yo lo tuve, así que no señor está equivocado, no, señor, no, no aquí voy y después cuántas veces cuántas veces tú y yo hemos tenido que decir ¿por qué no le hice caso? si el señor me decía mira lo que hice como día a las personas no me resultó y después le digo, mira Señor, cómo es posible yo estoy contigo y no me resultan las cosas <ríe> y el pobre Señor que es lo que hace, te mira con mucho amor y paciencia y te dice, ¿Y, y si no me hiciste caso, ya no me hiciste caso, yo te dije por ahí no y ahí es donde tenemos que ser humildes y reconocer si sí, Señor tienes razón, perdóname ayúdame y para la próxima discernir bien ¿Y qué me ayuda a discernir? Bien, esta palabra, esta es la palabra que me ayuda a discernir, hermanos queridos, me ayuda a discernir qué es y por qué camino tengo que ir. Y ahora, acá, en esto del Señor, en esta palabra, que si yo le acudo antes, oro antes, Señor, tengo que hacer esto, tengo este proyecto, ayúdame, ilumíname y te sientas, te das un segundito con la palabra sacas la palabra y el Señor te va a decir clarito, clarito tengo mucha experiencia como el Señor ha actuado conmigo respondiéndome clarito, y hoy día en Juan 14 18 nos dice lo siguiente no los dejaré huérfanos Regresaré a ustedes, el mundo dejará de verme dentro de poco, pero ustedes en cambio seguirán viéndome, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Palabra de Jesús, palabra del Señor. No los dejaré huérfanos, no los dejaré solitos. El vino. Este padre amoroso vio que habíamos, no habíamos ido por el camino que no corresponde. Y, y habíamos perdido ese paraíso maravilloso que nos había regalado. ¿Y qué es lo que hace? Viene el mismo, mandó profetas, todos los mataron, no le hicieron caso. Y él, con el amor incondicional, sigue y manda a su hijo. Y él nos dice, yo soy el camino, soy la verdad, síganme. Y cuando yo voy por ese camino para allá, yo voy por ese camino perdido, él me dice, ojo, por favor, ven, ven. Este es el camino, yo soy, sígueme. Sígueme. ¿Te conviene? Y sí, toma tu cruz de cada día, sígueme, pero mi carga es ligera, yo te ayudo, vamos. Y veamos, así que ahí, en este camino, pidámosle, hoy y siempre, Señor, ayúdame a discernir siempre tu camino. Melodía más bella que escuchado brotó, Señor, de tus labios enamorados. Decían en mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado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 bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado, decía tu nombre, mi redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado.